Los vamos a recibir con un fuerte aplauso a los profes del taller Los Piojos, claro que estamos sí. con María Luján y Claudio Pujar. bienvenidos chicos. Hola chicos. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos por acá. Bueno, a Claudio nuevamente porque ya lo conocemos sí. y a María Luján por primera vez acompañándonos. Así es. Gracias por venir. Bueno, no, muchas gracias por invitarnos y como siempre estamos eh, este, contentos de estar acá y eh, poder traer nuevas novedades o, o cosas nuevas que han pasado en el taller y que nos encanta compartirlas y, y darlas a conocer. Recordemos que el taller de arte Los Piojos está pensado para los más pequeños, uh -huh. para estimular esa creatividad, para que los chicos conozcan lo Así que es, es el trabajo de un artista en primera persona, ¿no? Porque además, bueno, de pintar ellos mismos sus obras, van conociendo a distintos referentes del arte, eh, del arte plástico, ¿no? Aquí en Mendoza visitando sus talleres, sus ateliers. Si quieren comentarle un poquito a nuestro público, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo trabajan? Bueno, la dinámica es, es bastante particular. Yo siempre digo que es, es, somos los únicos que estamos trabajando así, eh, la idea es acercar a los chicos, como vos dijiste, a través de, de los artistas plásticos eh, al arte y que, que vivan el arte desde, otra, desde otro lugar, digamos uh -huh. sintiéndose parte de la cocina del arte, entonces visitando los ateliers pasa un poco eso, que los chicos ya no ven al artista plástico como una persona lejana, claro. que nunca podrían llegar a claro. ser, sino uh -huh. como una persona común, que toma mate, que pinta que los recibe en su casa les abre la puerta, entonces eh, ya el acercamiento es distinto y, y la predisposición de los chicos también uh -huh. es distinta. Más de 70 alumnos en este sí. momento. Wow. Está son crecido. muchos, son muchos y además jugamos a que ellos sean artistas, o sea, ellos Ajá. son parte. Y deciden su obra, tomamos algunas, siempre se trabaja con el artista y se toman eh, tips del artista, Ajá. pero la idea es que ellos puedan crear lo que realmente sale de ellos y sacarlos de esa estructura como generada de, la, de los infantes, ¿viste? de siempre dibujar quizás lo mismo. La casita, eh, la el casita. arbolito. <ríe> claro, es romper con esa estructura. Claro. Y llevarlos a pensar como artistas, cómo sería su claro. obra, qué es lo que quieren mostrar, por qué lo quieren mostrar. Entonces eso está muy interesante porque ellos juegan a ser artistas claro. y en ese juego se convierten en artistas. Yo creo no, que muchos dudas. de nuestros eh, peques ya son grandes artistas. Seguro. claro y ha crecido mucho en estos años el taller. Ha crecido pues Clary, comentaba más de 70 sí, sí, chicos? Sí, sí, sí. Empezamos siendo poquitos eh, y ahora por suerte ya tenemos cinco grupos, uh -huh. dos grupos de preadolescentes que están buenísimos Ajá. porque... Eh, Luján ya eh, lleva adelante, ya <ríe> dice son más. ¿Tú <ríe> <ríe> estás eh, Sí, y lleva adelante uno de los grupos, y sí, somos más de 70, 70 ¿qué 75, por ahí. ¿Y Tres, tres, ¿Y de qué edades, pro, tres profesoras chicos, por que. Ejemplo? Eh, tenemos grupos de 6 a 10 años. Chiquitos. Eh, sí, uh -huh. eh, tres grupos y dos grupos de preadolescentes que son los que no se quisieron ir del taller, digamos, Ajá, claro. claro, claro que se los se quisieron egresar. Quedar, claro. Para seguir creciendo. Entonces, bueno, ahí armamos grupos de preadolescentes eh, de que son de, de 11 a 15 años. 15. Qué lindo. Y tiene mucha participación la familia también, ¿no? Porque hay días que se reúnen todos, los padres pueden ir ver cómo trabajan los chicos. Así es, en la última clase del mes la tomamos en el atelier del artista o en una muestra Ajá. y yo siempre invito a, a las familias a que, a que compartan ese momento porque la verdad que está buenísimo y me parece que también un poco es el valor agregado de este taller, que acerca a las familias que a veces no eran consumidoras de arte o no mm -hmm. conocían ateliers. Uh -huh. o, a ver, hace poco fuimos a salas de arte de libertad y había muchas, muchas eh, familias que vivían en Guaymendi y que no conocían las salas claro. de arte. Entonces claro. por ahí también a través de sus hijos los acercamos a los artistas, a las salas de arte y a los centros culturales. Y si poner en valor también bueno. el trabajo de los artistas mendocinos. Capaz que el, sí. siempre nos quedamos con, con nombres y con obras famosas de gente de afuera. Bueno, no necesariamente digo del exterior, sino no, no, gente qué, bueno. Buenos de Aires. Buenos Aires y demás. Y está bueno poder conocer y acercar también el, nuestra cultura, ¿no? Sí, aparte que tenemos artistas tan grosos, muy, muy talentosos, muy generosos, que está buenísimo que, que las familias que, que van al taller los puedan conocer y puedan conocer dónde trabajan, cómo trabajan y llevar a sus hijos que interactúen con ellos. Me parece que está bueno. ¿Y se sabiendo. animan los chicos a interactuar? Sí, ¿A hacer se preguntas anima. o van como medio timidones sí. y después se van soltando? Yo la primera clase que fui, eh, que fui de oriente, digamos, Ajá. era con la artista Omar Acerú. Ajá. Y estábamos ah, ahí, hacerlo. y yo iba, viste, pensando que eran chicos, pequeños, no, no no los visualizaba, viste, con esas preguntas. Y de repente, unas preguntas que yo decía: ¿Qué wow. hace de Universidad de Arte? O sea, <risa> ¿qué pasó? O sea, y con una soltura, una certeza en sus preguntas, porque empiezan a, también a generar uh -huh. eh, ideas más. Eh, claro, más, sí, complejas, sí. más complejas también uh -huh. del arte, y eso está buenísimo. Obvio. Y también llevar a la gente a que pueda asistir a museos y que pase, no sé, por el ECA, y que diga, bueno, voy a entrar, voy a ver lo que hay, no importa uh -huh. que te guste o no te guste, o sea, eso ya es una cuestión objetiva uh -huh. eh, y subjetiva, en realidad no no hay objetividad en el arte. Entonces, entren, vean... Uh -huh. eh, sí, hay que consumir Dejen de importante. tener... Hay un miedo, ¿viste?, a los, a los sí. lugares al museo uh -huh. esa, claro. y sí. está bueno que es dinámico gusta. el taller porque visitan distintos ateliers de distintos artistas y también para los chicos es interesante conocer distintos espacios, distintos lugares y distintas técnicas, modos creo sí, que, sí, que suma sí, mucho sí. eso Sí, tal cual, Sí. y bueno también eso también nos, nos ha dado la posibilidad de exponer, nosotros hemos expuesto con muchos de los artistas que hemos visitado uh -huh. eh, antes hacíamos en Piojarte que era una mega muestra con muchos y ahora estamos haciendo más seguidos pero muestras un poco más, más chicas. Perfecto. ¿Y con qué materiales trabajan los chicos? De, digo, me, me quiero proyectar en cómo es en un, una clase de taller los pecos. Cada es, uno tiene su atril, su lienzo, o, ¿con qué materiales no, pintan? Lo que pasa cómo, es que ¿Cómo se Un, poco, un poco depende de, de los contenidos que se, proyecte, pues, se programen para el mes. Eh, en realidad visitamos oh, muchas técnicas, uh -huh. porque siempre tenemos o oh, ilustradores, o oh, pintores, escultores... Bien. Estuvimos con, hace poco con Mara Morón, que es ceramista, eh, ah, después bien. con José Luis Morina, que eh, eh, trabajamos el dibujo. Tratamos de trabajar eh, con materiales realmente de artista, no es la quizás la témpera que se usan en claro, el colegio. No, no no, la... Sacarlos Seguro. de los sí. materiales sí. que son claro. considerados para niños y hacerlos eh, trabajar con acrílico, uh -huh. eh, ya con bastidores, con formatos distintos. Hicimos arte digital hace poco con los chicos que uh -huh. eso también es acercarlos al mundo de lo nuevo en el arte. Claro. Y como claro. ellos también van a, a mostrar su obra. Porque hoy por hoy, ¿a dónde se ve la obra de la gente? Y más si sos chico, en uh -huh. las uh -huh. redes sociales. No, Entonces, claro. ¿cómo ellos pueden mostrar su obra a través de... De las redes. Es que más allá de ser una diversión o un entretenimiento, un entretenimiento, capaz que un hobby, cuando sos chiquito, capaz que de acá van a surgir grandes artistas mendocinos que, que veamos en un futuro, ¿no? Es, es un no? semillero. Sí, sí. pues sí. son chicos que desde La esa buena. edad se están formando uh -huh. con técnicas, con materiales y demás que, ¿quién te dice de acá en un futuro? Obvio. Puedan brillar, ¿no? En ese ámbito. Sí, porque no? Aparte, en realidad las, las actividades artísticas... Sirven para todo. La actividad artística en, en, en, la, en esa edad, de 6 a 12, 15 años, eh, siempre te, te ayuda a articular la realidad de otra forma. Entonces... Uh -huh. eh, uno cree que si no es, no va a seguir el camino del arte no tiene sentido. En realidad sí tiene sentido uh -huh. porque aunque sea doctor el día de mañana uh -huh. va a poder estudiar mejor, va a poder eh, articular la realidad de otra forma, digamos, abrir uh -huh. su cabeza. Claro, generar otro tipo de habilidades sociales tal más cual. allá de que después nos no siga tal con cual. eso en su vida. Chicos, cual. ¿y sí, tal qué tal viene tal para este periodo que queda de año? que se viene? ¿Cómo continúan? Eh, tenemos en el ECA, ahora vamos a hacer la revisión de No hay Planeta B, que fue una muestra dedicada al, al cambio climático y a los problemas que esto tiene, eh, que lo hacemos con materiales reciclados, lo vamos a hacer en el ECA a fin de año. Eh, y tenemos eh, lo de Torman, una participación de Alberto Torman como artista invitado homenaje. Eh, siempre también consideramos que es importante que los chicos conozcan artistas, art eh, artistas que ya no están con nosotros Ajá. y que han sido muy grosos o han marcado un camino. Eh, Alberto Torman fue artista invitado en, en 2014 y con él hicimos una muestra que se llamó Cuestión de Altura, que fue increíble porque todos los cuadros estaban colgados a la altura de un niño, entonces ah, la gente se tenía que agachar. Claro, para mirar, para... ¿no? Toda la sala estaba montada así. Eh, bueno. bueno, lo vamos a reeditar también eh, y bueno, de, de, nada, tratar de, de seguir exponiendo y de mostrar lo que hacen los chicos y si es acompañados de artistas, mejor. Bueno, espectacular. Sabes que estuvimos viendo la, las redes sociales durante toda la entrevista allí en pantalla, tienen Instagram, tienen Facebook también, donde los pueden buscar. Y si... Sí. Esto ha generado inquietud en algún niño que quizás nos esté viendo o en alguna mamá o papá que en este momento estén compartiendo este programa con nosotros y quieran acercarlos a los chicos a que aprendan, a que vayan a pasar un lindo momento, a pintar, a divertirse, a estimular su creatividad, y de a paso a ser amigos. ¿Por qué Totalmente. no? Pueden sí, sí, inscribirlos sí, sí. a los chicos allí, eh, mandar un mensajito a través de las redes sociales que seguramente les van a estar con, eh, contestando súper rápido para que puedan eh, formar parte de este grupo ya de, de más de 70 alumnos qué lindo, en un taller top. Los Tio.